Buenos días. Buenos días. Buenos, días. buenos días. Hola, días. Hola, menos días. Buenos días. Buenos días a todos. Hola. Hola. Sí. Estamos esperando un buen rato. Buenos días. buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Son? Buenos días a todos. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Vale, muy bien. Vamos a esperar cinco minutitos y damos comienzo a la clase de hoy, si os parece, ¿vale? Vale. Pero, mira, ¿Pero qué hoy quedas tú la clase? Sí, David. Uy, qué bien. No te hagas el sorprendido que lo sabías perfectamente. No. ¿No te acordabas? No. Vale. Uy, qué bien. Ana, ya estás como anfitriona, ¿vale? Vale, de acuerdo, perfecto. Si quieres, bueno, si quieres probar por si acaso, pero ya, ya tienes tú todo. Perdóname, vale. ¿eh? Yo pensaba que, que había igual algún problema tecnológico. Digo, vuelve bueno, a llamar, no vayas, eh. No, totalmente humano, disculpa. Nada, tranquila, no te preocupes, Silvia. Voy a probar a compartir. No me deja, ¿eh, Silvia. El anfitrión pone que inhabilita la función de compartir. Estás como... Ay, vale, es que le he dado como anfitrión a Miriam de plen... Plena Inclusión La Rioja. No, es Miriam La Rioja. Pues ahora... Es que creo que se están conectando. Espera, a ver. Es que ahora no puedo hacer nada. Lo, lo tengo que hacer yo desde el otro, ¿no? Vale. Y... Ya que alguien se está conectando, como. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Yo soy Silvia. Pues ah, Silvia, sí, sí, si das el golpeado al sistema remoto, vamos a lo mejor puedes hacerlo. Para sea, los de son tú. ¿Sí? Yo lo hice una vez. A ver. Creo que, que lo tengo ya, ¿eh? Sí, sí. A sí, ver, sí, ya estás, ya estás. Ahora sí, perfecto. Vale. Es que en el otro ordenador están otros compañeros. Ya vale, estoy imaginando, <risa> vale. Ahora no te vemos, ¿eh? ¿Miriam? Ahora ya está, ahora, es que, ahora. que estaba con, los, con el otro ordenador. Vale. <risa> vale, perfecto, pues ya puedo compartir, así que genial, fantástico. Vale, estupendo. Pues por no demorarnos mucho más en el tiempo, eh, si os parece bien, vamos a, a comenzar, ¿vale? Bueno, lo, lo primero de todo, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Miriam y, y en estos días vamos a hablar de las herramientas digitales, en concreto de las videoconferencias. Si en algún momento eh, no entendéis algo o necesitáis una aclaración, podéis activar el micrófono y pararme para que yo os atienda. No, Miriam, yo le voy a la de Excel hoy en esta madura. Que tienes la práctica de Excel. Elena ha eso en el correo. Se va a hacer Pues es que, como las prácticas las hace cada federación de manera individual, yo no sé cuándo se han programado los ejercicios. La hace, hace, por eso no sé si se ha confundido ella. ¿Lo igual, ¿no? igual se trata de una equivocación y, y se ha equivocado una cosa con la otra. Pero ya en ya principio, no. hoy tenemos la, la clase teórica de videoconferencia. Hoy y la mañana del miércoles. Hola, buenos días. Vale. Aprovecho a recordaros que en la plataforma están colgados los temas, así como el ejercicio de la práctica. Además, hay disponible un foro en el que podéis escribir vuestras dudas. A lo largo de la semana eh, yo lo iré leyendo. Una vez dicho esto, eh, voy a compartir pantalla con vosotros para que veáis la presentación y la, y la seguimos juntos ¿de qué vamos a hablar? de videoconferencia de acuerdo gracias vale voy a silenciaros a todos y si en algún momento tenéis alguna duda pues lo que hemos mencionado antes eh, ¿Podéis ver ya la, la pantalla? Sí, sí Vale, de acuerdo ¿De qué herramientas hablamos? Miriam, perdona, no está en pantalla completa, ¿vale? Así Ahora, guay. Vale. ¿De qué herramientas hablamos? No se trata de un destornillador, ni se trata de un taladro, ¿no? De la típica caja de herramientas que seguro muchos de vosotros pues tenéis en vuestras casas. Para arreglar una cosa, poner un cuadro, hablamos de herramientas electrónicas para manejar información, para hacer más fácil el trabajo y para conectar con otras personas. Ahora, con el coronavirus, con toda esta situación de pandemia, eh, se utiliza más Internet para trabajar, participar en cursos, hablar con otras personas... Por eso es importante que conozcamos estas herramientas. ¿Qué, qué herramientas así conocéis? Si queréis, eh, podéis escribir por el chat y compartir con los compañeros las herramientas que vosotros conocéis. Y, y, y, y Yo conozco uno. Dime, Marta. Eh, el, el Skype. El Skype, vale, muy bien. ¿Alguna más, si os ocurre? Yo he puesto Home, Me y... Y hay otra, no me acuerdo de Microsoft. Vale, sí. Por aquí sí. Por, también. Esto. Por aquí Esto. están mencionando videollamadas, Whatsapp, Messenger, TikTok. Vale, gené, to hay to un montón. Sí, muchas. Eso es, hay un montón. Un montón. Un montón. Y hoy nos vamos a centrar en Microsoft Teams. Hoy vamos a aprender a manejar Microsoft Teams que no sé si alguno de vosotros la ha mencionado, pero es una herramienta que, que se utiliza mucho. Una pregunta. Eh, perdona ¿Microsoft Teams eh... tiene límite de tiempo para los que no te pagan? Sí, eso lo vamos a ver ahora, David. Soy no, no, no te preocupes que ya vamos a ir eh, desarrollando la herramienta paso por paso y yo creo que va a quedar todo muy claro vale de, de las funciones que tiene y lo que podemos hacer y lo que no. Vale, entonces, como os decía Microsoft Teams, para qué se puede usar esta herramienta permite el trabajo en equipo y trabajo en equipo a través del chat. Sirve para reunir un equipo, utilizar el chat y... Eh, Miriam, perdón, tienes el hecho detrás. No sé si tienes puesto el micrófono abajo, pero tienes un hecho detrás. Creo, creo que es un, algún participante o alguno de los alumnos que tenga el micrófono encendido. Voy a comprobarlo. ¿Me oyes ahora mejor? ¿Se me oye mejor, Moy? Sí, ahora sí. Vale, vale, sí, yo creo que, que se trataba de eso. Vale, pues continuamos. Entonces sirve para reunir un equipo, para utilizar el chat en lugar del correo electrónico, porque estos días de atrás habéis estado trabajando, pues, con Outlook, con Gmail, o sea que ya conocéis un poco lo de que funciona todo lo del correo electrónico. Sirve también para editar archivos de forma segura y al mismo tiempo para ver. Como compañeros, pues, hacen menciones o dan a me gusta o se puede agregar también noticias, sitios web, aplicaciones. Tiene bastantes, bastantes usos. Entonces, ¿para qué se puede usar? Es un trabajo de colaboración, ¿no? Directo y rápido. Hemos dicho de colaboración porque al final se trabaja en equipo. Es más ágil que el correo electrónico. Y se le haya dado en la en ¿El qué, perdona? Se le ha dado la diapositiva en chat. Sí, sí, sí, seguimos en vale. esa diapositiva. Seguimos en esa diapositiva. Gracias por, por la puntualización. Nada, tranquilo, Moy. Seguimos la diapositiva. Que estoy recogiendo un poco las ideas porque como nos hemos ido entrecortando, para que nos quede claro. Entonces, insisto, un trabajo de colaboración directo y rápido, más ágil que un correo electrónico, donde participan varias personas que aportan ideas, formación, editan archivos de forma segura, ven menciones y juntos al final pues intentan conseguir buenos resultados, ¿no? Ese esa es el objetivo. Vale, una vez dicho esto... ¿Cómo nos descargamos Microsoft Teams? Primero, hay que poner eh, la siguiente dirección que, que aparece en pantalla en el buscador de Google. A continuación, aparecerá la pantalla que vemos en la imagen. Pulsamos en descargar ahora. Hasta ahí me seguís. También se puede ir a Google Play. O al App. A la app, sí. APP store Silvia. Sí, sí, per perdón, yo me llamo Miriam. Miriam. Los, vale. No sé si queréis hablar Oye. conmigo. Sí, yo soy Jesús. O sea, ¿Eso donde no pone lo que ha picado atrás? Lo de... Es que no me acuerdo qué palabra era. Lo que, po lo que pone disculpa, ¿dónde? Eh, lo de. a ver. ¿Donde descarga ahora? ¿Dónde pone descarga ahora? Sí, aplicaciones o app. Aplicaciones. Eso es. Digo que, que se puede descargar desde el ordenador, sí. pues, poniendo la dirección de que hemos que salía esta, la de www.microsoft.com, poniéndola en el buscador de Google sí. o Podemos ir desde nuestro dispositivo ah, móvil vale, o nuestra Apple a Google Play o al App Store y ahí buscar Microsoft Teams y darla a descargar. Ah, vale, vale. Gracias. De nada, hay varias opciones. Vale, gracias. Porque eh, he comprobado que eso, que a lo largo ah, de, de ah, toda ah, la vale, formación. Hay personas que le están haciendo a través de su móvil, otras de la tablet y, y luego también, pues lógicamente desde el ordenador, pues para, para que sepáis que hay varias opciones de poder acceder a la herramienta de Microsoft Teams. Vale, una vez que ya no la hemos descargado. Bueno, eh, antes... Recordar eso, que, que la conexión es posible desde el ordenador, desde... en ese caso habría que elegir eh, descargar para escritorio porque son diferentes opciones, descargar para escritorio o descargar para dispositivo móvil. Cuando, cuando pinchemos en una de las dos opciones, disculpa eh, podéis desactivar los micrófonos. Porque si no se escucha eco y es más difícil eh, seguir eh, la clase. Gracias. Bueno, ¿por dónde íbamos? Cuando pinchamos en una de las dos opciones, bien sea para descargar para escritorio o descargar para dispositivo móvil, eh, aparecerá un pequeño programa ¿no? de instalación rápida. Y ahí te van siguiendo, te, tienen, te dan una serie de, de pasos que hay que ir siguiendo, ¿no? Vale, o crear una cuenta. Hay dos posibilidades, ¿no? Puedes entrar de forma gratuita o de pago. Si pinchamos en ver planes y precios, podemos ver las opciones que nos dan, ¿no? Entonces, vamos a pulsar registrarnos gratis. Una vez que le damos a pulsar, aparecerá la pantalla que, que podéis ver vosotros en vuestros dispositivos. Ahí tenemos que introducir nuestra dirección de correo y después poner una contraseña. Vale, una vez ya dentro de Microsoft Teams, no sé si alguno de vosotros ha utilizado esta herramienta, pero Yo lo sí. primero... Vale, muy bien. Lo primero que vemos es esta pantalla, ¿no? Y en el margen superior izquierdo, aquí aparecen diferentes dibujos, ¿no? Diferentes iconos. Aquí podemos ver que aparece actividad, chat, equipos, archivos. Es como un pequeño resumen, ¿no? De, de todas las opciones que podemos hacer dentro de Microsoft Teams. Antes de, de detenernos en cada una de estas opciones, vamos a ver los roles, ¿no? los roles que los componentes del equipo pueden tener, porque cada uno de ellos tiene unas funciones y puede hacer unas cosas u otras. En esto tampoco me voy a detener mucho porque tampoco quiero que, que os quedéis con cada, cada una de las características, me, me parece más importante si, a vosotros, si vosotros estáis de acuerdo, eh, detenernos luego ya en actividad, equipos para, para trastear. Pero sí que es interesante que, que conozcáis que, eso, que, que hay diferentes roles ¿no? y que cada uno de ellos pues, puede hacer unas cosas u otras, dependiendo de su papel. Por ejemplo, eh, el propietario eh, puede administrar la configuración del equipo se encarga un poco ¿no? de las tareas administrativas, es la persona que agrega a los miembros o a los invitados. ¿Qué diferencia hay entre miembro e invitado? Pues bueno, los miembros eh, se pueden comunicar con otros miembros, pueden cargar, cambiar archivos, verlos. En cambio el invitado pues, tiene menos permisos, ¿no? hay muchas menos tareas que puede realizar. Suelen ser personas eh, fuera de, del equipo que aparecen como invitadas para participar en alguna reunión en concreto o para escribir en, en un canal sobre un tema. Es decir, las personas invitadas no, pro, no podrán ni crear un equipo, pero sí, sí que pueden eh, participar en un canal, un canal sí que lo pueden hacer. Insisto, esto eh, porque os, os suene, pero me parece más interesante lo que vamos a ver a continuación. ¿Vale? Entonces, una vez que entramos en la pantalla de Microsoft Teams, actividad. Como podéis ver, eh, aparece como una campanita. Aquí. La imagen es de una campanita. Debemos ver este apartado, el de actividad como un centro de notificaciones. Por ejemplo, cuando alguien te hace alguna mención, te nombra ¿no? o te asigna, o cuando alguien te envía un mensaje, te salta como la alarma, ¿no? De que tienes alguna cosa pendiente de leer o pendiente de ver. ¿Qué más cosas podemos encontrar? Los equipos. En este caso, figura un icono con varias personas. Veis ahí como diferentes personitas. Aquí en los equipos es donde aparecen los grupos a los cuales pertenecemos. En la lista, aquí, podéis crear, ir tasteando y arrastrar para ver a qué, a qué grupos pertenecéis. Podéis modificar el orden de cómo aparecen los grupos o fijarlos en la parte superior. Cada grupo tiene un canal, Que ahora vamos a ver qué son los canales. En ese canal es donde se puede publicar anuncios, información para todo el equipo. Se puede añadir más canales para temas concre concretos. Entonces, el general es un poco donde se puede publicar Cosas que influyen a todas las personas del equipo y luego en los canales, pues para cosas de un tema, ¿no? Pues por ejemplo, eh, asignatura de matemáticas, asignatura Miriam. de lengua. Es, dime, Moy. Esto es parecido al slam, ¿no? ¿Parecido a qué? ¿Perdona? A no conozco el slam. No, no sé qué es el, el slam, ¿qué es otra herramienta? La siguiente sí, el herramienta de trabajo es que se usa en plena con semillas francas, ¿vale? Lo único que no se puede hacer videollamadas, para todos los pero pero videollamadas no se puede hacer, ¿vale? Vale. Uh -huh. Vamos con, con el drive y, y con el trello. Es parecido, pero el único de esto tiene videollamadas, ¿no? Sí, sí, eso es, este tiene videollamadas, hmm. tiene esa opción. Sí, si sí, sí, es que podemos ver en el mercado un montón de herramientas. Luego hay que ir viendo pues cuál se, se adapta más a, a nuestras necesidades, ¿no? En el caso de, de que necesitemos hacer una videollamada, pues igual el, eh, la herramienta que ha comentado Muy, pues no nos sirve y tenemos que utilizar el Microsoft Teams. Pero eso, ca, cada herramienta pues tiene diferentes funcionalidades y tenemos que ir adaptándonos a, a la, en función de nuestras necesidades, pues queremos esta o necesitamos la otra. Pero es lo bueno, ¿no? Que, que hay mucho donde elegir. <risa> eh, el próximo miércoles, por ejemplo, vamos a ver Zoom, que, que sí que es verdad que es otra herramienta de videoconferencia, pero no tiene nada que ver con Microsoft Teams. Ofrece es, mucho, es mucho más sencilla Zoom, esta, ¿eh? desde mi punto de vista. Sí, puede ser. También es verdad que, que el Zoom lo hemos utilizado mucho, entonces nos resulta muy familiar. Al final, eh, con toda esta situación de pandemia, hemos tenido que hacer muchas reuniones online y el Zoom es la herramienta que, que se, ha se ha utilizado por excelencia. Pero, pero Microsoft Teams también es bastante sencillito, lo que pasa que, que probablemente no, no lo hemos practicado mucho. Eh, aprovechando que, que ahora estamos aquí un poco hablando, voy a mirar... Gonzalo, sí. A ver... Eh... Te digo, Zoom también, eh, yo que estoy en APROCOL, uh -huh. eh, nos pasamos a mí porque yo, eh, yo vi una noticia que decía que Zoom tenía muchos problemas de seguridad. Sí, sí que es verdad que saltaron las alarmas en ese sí, sentido. Sí, es, ¿no? es una sí. cosa que y nosotros en APROCOL ahora, por ejemplo, utilizamos Meet. Pero sin embargo Zoom, Pero se el utiliza... Zoom se utiliza aquí para las clases, para las clases sí. el, uh -huh. el Teams lo estamos utilizando para, para las clases prácticas, con lo cual. Sí. Muy bien, muy bien. Claro, también el, diferentes sistemas de videollamada. Eso es. También os tenéis que fijar, muy importante, eh, en el hecho de, de, claro, quién es el organizador de la reunión de Zoom. El que os transmita una seguridad de que es un organismo o es una federación o, o es la clase del colegio de, de mi hijo. En ese caso, pues eh, también os transmite una seguridad, ¿no? No es lo mismo conectaros a una reunión donde no conocéis quién es la persona que organiza esa reunión a oye, pues mira, eh, detrás de esta reunión hay estas personas. Yo sé que esas personas van a responder. Es una reunión formal. No nos vamos a meter en ningún lío por acceder con ese enlace. Pero sí, sí que es verdad que, como comentaba Gonzalo, que se oyó, hubo un, durante unos meses pues que, que entraron las alertas de que igual no era muy seguro. Pero bueno, yo creo que, que hoy podemos estar tranquilos y que la aplicación, en la herramienta está ahí para utilizarla. No, no, sí, está muy bien la aplicación, pero que, por ejemplo, Ajá. nosotros no estuvimos nueve, diez meses utilizándola hasta que nos cambiamos a Meet. Sí, porque las de Zoom creas que no. Era un... eh, otra pregunta que quería yo hacerte. Dime, dime. ¿Cuándo te registras de manera gratuita? Sí. Eh, en Teams. ¿Tienes límite de tiempo de las videollamadas? Sí, sí que hay, sí, sí que hay. Pero, pero bueno, eh, tampoco vas a hacer una llamada muy extensa, me refiero, que si quieres hablar de cosas de, de otra importancia o, o de otro tema, pues puedes programar una nueva. También es verdad que, que la herramienta de Microsoft Teams eh, se utiliza para hacer reuniones, reuniones rápidas y eficaces, es decir, no, que no se alarguen mucho en el tiempo, si sí hay que hablar de, de los temas que se van a trabajar en, en el congreso del fin de semana, pues esto, esto y esto, porque luego como se puede trabajar eh, en línea, se pueden compartir archivos, bueno me estoy adelantando un poco, pero eso, que como se pueden compartir archivos, se pueden editar, entonces eh, el trabajo no, no es solo en la reunión, sino que continúa. Vale, eh, David, tienes la mano levantada y Moy también. Sí. Oh. O sea, tía, yo, yo yo no sé, tengo en la book para las funciones que me dije. David, no se te escucha bien. No sé, no sé. algún problema de conexión? Yo no te escucho con claridad. Se le escucha con todo. Sí. Mira, yo, por ejemplo, bueno, uso en la book para ver si YouTube. Sí, eso es, eso le iba, le iba a decir. David, eh, no conseguimos escucharte, ¿Qué es lo que no quiere, nos quieres transmitir. Si quieres, puedes utilizar eh, la opción del chat y nos lo escribes por ahí, porque es que se te oye muy mal. No se te escucha, David. No sé si hay alguna mano más, Moy. Sí, y... la mía. Sí, la mía. O sea, a mí, yo si me he hecho el no me salen tantas opciones como aquí. No sé no sé yo, yo, no lo lo porque... qué. Sí, sí, sí, sí. Es que está intentando hablar David. Yo, yo, ¿eh? Eh. David, por favor, escribe por el chat la duda o la consulta que nos querías comunicar porque es que se te oye muy mal. Muy, eh, respecto a lo que decías, sí, es que claro, no es lo mismo acceder con la versión gratuita que acceder con la de pago. Entonces, cuando tienes la versión gratuita, en, la, en el panel de, de la izquierda, las opciones que te salen no son las mismas que cuando estás en la de pago. En este caso, eh, en la pantalla podemos ver que aparece actividad, chat, equipos, llamadas... Pero claro, esta versión no es la misma que la gratuita. En la gratuita, probablemente, igual te salen... Tres opciones. Nada ¿Qué más. Es? Te sale eh, actividades, chat y calendario. Y calendario, vale, sí, sí. Me, me, me puede cuadrar. Y después, eh, el tiempo límite es a 25 minutos, aquí no sé. De, <risa> eh, eh, voy, a, voy a bajar los audios porque es que no, no conseguimos escuchar al resto de compañeros. Eh, como señalabas, Moy, sí, eso es, que te, pueden, te aparecen pocas opciones, actividad, chat, sí, calendario… Sí, vale. ¿Y el tiempo límite aquí cuánto es? Eh, en, el, en el tiempo límite eh, sí, pues puede ser que, que sea más reducido es lo que comentábamos antes con, con Gonzalo que no es lo mismo eh, las opciones que tiene una persona que, que tiene la opción eh, gratuita a, a, las que, a las prestaciones que tiene la persona que se ha descargado de forma eh, de pago Aquí en son Amazon Via los monitores tienen, tienen cuenta de Google ¿sale? y usamos uh -huh. en MIS y podemos hacer salas porque hemos hecho un convenio con Google. Con el correo operativo, pues somos en mí y hacemos salas en mi pero porque tenemos hecho como un PRAO o un convenio con Google, ¿sabes? Tenemos son Via Franja y somos en mí. Ese tiempo limitado, sale de pago o no? Pero las salas no, las salas ese de pago? Ya, ya, vale. Me no, pues, eh... manejo un poco, me lo manejo más o menos. Eh, manejo estas redes sociales, ya lo manejo todo. Uh -huh. Vale, muy bien. Eh, gracias gracias. Moy por compartir un poco tus ideas y tus perspectivas de, de las herramientas, porque veo que, que ya has probado un poco de cada una y. Y sabes cuáles te pueden ser útiles. En la primera hora, yo fui a asambleas semanales los viernes con mis compañeros y monitores. Yo uh -huh. era, era con 10 minutos el mismo enlace, nos conectamos dos o tres veces hasta la sesión. Vale, vale, muy bien, pues fenomenal. Vale, vamos a seguir para no entretenernos mucho. No sé si, si por el chat ¿Hay alguien que ha mencionado alguna pregunta o alguna cosa? Vale, creo que estáis compartiendo pues eso, los usos que estáis haciendo, ¿no? Vale. Vale, pues continuamos. Entonces, eso, lo que decíamos, voy a pasar de diapositiva. De cada grupo tiene un canal general y luego aparte tienen canales específicos, ¿no? concretos para, para los temas que, que se trabajan. Y dentro de cada canal tiene sus propias pestañas. Las cosas que se pueden ver aquí pues son archivos, publicaciones... Si tienes muchos canales, puedes anclar los más importantes para que te sea más fácil encontrarlos, ¿no? Porque a veces se nos despliegan diferentes canales y luego no sabemos muy bien dónde tenemos en el que queremos escribir. Entonces, podríamos definir los equipos como un conjunto de personas, ¿no? De conversaciones, de archivos, de herramientas que se encuentran en un mismo sitio. Y el canal como un debate en un equipo, que está dedicado a un proyecto o un tema concreto. Hasta aquí eh, sabemos. ¿Tenemos alguna duda? Vale, por aquí comentan que no conocen la aplicación. vale Elena, que has levantado la mano, eh, dinos, ¿qué nos quieres eh, preguntar? Eh, sí, soy yo, Marta. Ah, vale, Marta, pero veo que también está Jesús y Elena con la mano, vale, pero si quieres comenzar tú, eh, adelante. Sí. Eh, mira, yo estoy a, a, abriendo en, en Microsoft Office. Uh -huh. Y. Y a mí me salió una cosa que no me deja entrar. No te deja entrar en Microsoft Teams. Mira. Te está pidiendo un código QR. Es que no veo muy bien la pantalla. Es eso, el, el código QR. Pero, pero te está pidiendo el código QR para, para acceder a, a Microsoft Teams, dices. ¿Sí? Qué raro. No, no, no te tendría por qué salir eso. Ah, Ya sé por qué. Has... Porque, Has porque Microsoft, no, no, porque Apple no permite instalar Microsoft. Ah, vale. Marta, ¿tú estás utilizando un dispositivo de Apple? Eh, sí. Vale, vale, vale. Apple Entonces, tiene otros sistemas operativos, es el problema. Eso hay mucha, es. Hay muchas cosas que no te dejan por Windows y Android es diferente a Apple siempre. Es, es lo que comentan tus compañeros, Marta, que lo que mencionan Goyo y David. Claro, es que hay que empezar por ahí, que, que estás funcionando con Apple. Es que Apple es diferente, es diferente porque no admite eh, el Microsoft. En Microsoft para Windows y para Android. Apple Tienes tiene que tener un programa propio de Apple. Eso es. Tiene que haber, que haber un programa específico para Apple. Como Wayne tú Y no te deja trabajar con Google. Wayne, es lo mismo. Eh, mira, eh, yo, yo tengo uh -huh. uno que es muy parecido a, a lo que dije mis compañeros, pero en Apple. Uh -huh. ¿Y cómo se llama ahí? Eh, eh, se llama Microsoft Office también. Para que tiene ahí montado. <risa> <risa> <risa> Microsoft Mira, todo lo que espera. Es que es que Marta, sí, si estás utilizando Apple eh, necesitas una herramienta específica para Apple. Sí, eh, mira, eh, eh, la, que yo, la que yo te digo yo es eh, pare, eh, parecida a la, a la que dices tú, eh, pero en esto. A ver. Es que no, no consigo ver bien la pantalla, Marta. A ver, espera, que voy a, a, a compartir pantalla. No, creo que no vas a poder compartir pantalla, Marta. Creo que no, no hay esa opción. Una cosa, cuando a ti te mandan el enlace del Teams, porque las prácticas son del Teams, ¿Sí? ¿cómo las abres? ¿Cómo te metes en el Teams? Te tienes que pinchar en el enlace y tienes que, que descargar la aplicación. Y una vez que pinchas en el enlace y descargas la aplicación, tendrás que poner una contraseña y ya accederás. A la invitación que, que te ha dado la federación o la persona responsable? Miriam, yo tengo Windows 11, bueno, era 10, 12, 11, y ya me viene el, el team instalado, estoy registrado, ¿vale? Uh -huh. Sí, claro, eh, los que tenéis versiones nuevas probablemente eh, lo tengáis ahí a disposición. Vale, eh, estaba también Jesús con la mano levantada. Jesús, eh, ¿nos puedes decir? los micrófonos. Eso, por favor, ¿podéis los micrófonos? Es que se oye fatal. Y no conseguimos escuchar a los compañeros lo que nos quieren decir. Miriam, dime Jesús. Oye, que de momento me estoy enterando de todo. Va a haber una cosa. pues fenomenal. Me alegra oír eso. Venga, gracias. A ti. Elena, eh, ¿tienes la mano levantada? ¿Qué quieres decirnos? Elena Ferrando. Miriam, lo que pasa es que Elena Ferrando no, no tiene cámara ni micro porque ellos no tienen cámara en clase, ¿vale? Ah, vale. Estoy leyendo que está escribiendo también por el chat. Vale, que, que si sí hay que poner la contraseña del correo que tienes o una contraseña nueva. Vale. Yo he puesto una contraseña nueva, una vez que, que tú es tu dirección de correo, yo he puesto una contraseña nueva, no la que comúnmente utilizo en, en el correo electrónico, pero bueno, eso es un poco a decisión de cada uno. Si queréis utilizar la misma para no tener que recordar diferentes contraseñas, pues totalmente válido. Si la queréis cambiar, por si acaso eh, en un momento dado, pues eh, queréis dejarle a algún compañero que se meta con... Vale. Entonces, eh, creo que ya está solucionado lo de Elena. David, no sé si ahora se te escucha mejor o has escrito por el chat antes la duda que tenías pendiente. Sí, sí. A ver, eh, mira, Como yo he decidido... Apple, que un dispositivo Apple es el MacBook Air. ¿Qué para el dispositivo Apple, ¿el qué? El MacBook. Vale, vale. Esto, solo dices, esto se lo dices a Marta, ¿no? Porque como Marta en, Que como Marta no podía acceder a Microsoft, se los, sí. lo dices a la compañera, ¿no? Para que lo tenga en cuenta. Sí, sí, vale. Vale, vale, pues gracias por la puntualización. ¿Vale? No sé si había alguna mano más. Mira, por aquí comenta Judith, que tiene dos sistemas operativos y que no tiene ningún problema para descargar la, la app, ¿vale? O sea, la app, disculpar. A ver, que estoy viendo un poco lo, lo que vais compartiendo por el chat. Vale. vale, de acuerdo, pues nada, vamos a, a continuar donde nos habíamos quedado. Vale, entonces, a ver... Seguimos, a ver si se pasa la diapositiva. Ahora... Entonces, ¿cómo crear un equipo? Recordar que eh, las personas que accedan como invitados no pueden crear un equipo, sí un canal, pero un equipo no. Entonces, para los que sí que pueden crear equipos, pinchamos en unirse o crear un equipo. Si veis la flecha de abajo, ahí aparece señalado dónde tenemos que dirigirnos. Seleccionamos una plantilla de equipo basada en el escenario de equipo que queremos, ¿no? Que deseamos. Cada plantilla de equipo viene con canales y aplicaciones agregadas para mejorar el escenario, ¿no? O, o donde nos vamos a mover. Aquí podéis ver, ¿no? Un poco. Si te seleccionamos un equipo de, de colegio, ¿no? de personal docente, si seleccionamos un equipo para clases o algo para comunidades o para una organización de trabajo, ahí se puede ir seleccionando. Estos son plantillas que ofrece Microsoft Teams, pero luego podemos crear incluso uno nosotros desde cero. ¿no? Si queremos crear uno desde cero, pues eh, no habría ningún problema, también cabe esa opción. Muy importante, hay que elegir el nivel de privacidad, ¿no? Si queremos que nuestro equipo sea público o sea privado. Tenemos que agregar los detalles del equipo como el nombre, ¿no? ponerle un nombre al equipo, hacer una descripción de qué cosas se van a trabajar en ese equipo. Si hemos elegido una plantilla de equipo de las que hemos visto antes, de la escuela, de la organización, tenemos que editar los nombres ¿no? de los canales para personalizar aún más el equipo. Vale, veo que, que han levantado la mano. Las alumnas eh, de María Auxiliadora, creo que es, ¿no? Si podéis hablar, decirme. Lo que has dicho de las de de las plastillas, de las, de las, de las plantillas de grupo, vale, ¿cuántos grupos puede haber? ¿Qué número de personas se pueden unir en, en una sola charla? ¿En, en, en una Pas sola plantilla? Pues eh, es bastantes, es, caben muchas, caben muchas personas. Vosotros una vez que vais agregando a los miembros, os van a ir indicando, pero, pero caben muchas, muchas personas. ¿A cuántas queréis meter en cada equipo? Queremos meter a... ¿A una clase entera? Sí, a una clase entera. Vale, sin problema, sin problema, sí, sí. Estamos hablando de unas 25 o 30 personas. Sí. Vale, sí, sí. ¿Qué más queríais comentar? Por ahora, nada más. Muchas gracias. A eh, Sí. Eh, a, a, acabo de, de poner yo en el chat. Uh -huh. eh, o sea, que, que si el compañero que ya estaba estado hablando conmigo, me lo puede hacer me lo en el chat. Eh, Marta, ¿Refieres a David que ha mencionado eh, cómo lo podías hacer con Apple? Eh, sí. Vale, pues eh, David, ¿puedes escribir a Marta del chat lo que habías mencionado cuando has intervenido? Que Marta lo quiere tener por escrito. Gracias. Vale, entonces, lo que decíamos, crear un equipo, ¿no? Hay unas plantillas o puedes empezar desde cero. Si utilizas las plantillas, pues luego tú también las puedes ir modificando. Hay que elegir un nivel de privacidad, porque puede ser que nos interese que algunos equipos sean privados y otros, pues que no nos importe que sean públicos y que pueda acceder más gente. Una vez eh, creado el equipo, pues eso, hay que nombrarlo, ¿no? Y hay que hacer una descripción. Eh, Claudia, sí. Claudia, puedes puedes hablar. Ajá, Una pregunta. Esto, es, esto de, de Microsoft Teams se parece un poco a Zoom. Eh, tienen algunas cosas en común, pero son diferentes. Mm. Ambas herramientas son para, para hacer videoconferencias, para poderte reunir pues eso, con, compañ con compañeros de trabajo, con compañeros de clase, para escuchar una charla, una ponencia. Pero luego digamos que Microsoft Teams eh, tiene otra serie de funciones que te sirven para trabajar documentos ¿no? en común. Y otra cosa, eh, otra pregunta, este, ¿este Microsoft Team se puede utilizar también en inglés? Creo que sí, que, que hay diferentes opciones. Sí. Vale, entonces, eh, una vez que... Eh, ¿Has terminado, Claudia, o querías comentar algo más? No, no, ya. Vale, vale, muy bien. Pues continuamos, entonces. Una vez que seleccionamos el nombre del equipo y agregamos los miembros, le damos a crear. A ver, ahora, que no se pasaba. Vale, entonces... Para anclar un canal, primero tenemos que elegir uno ¿no? y a continuación tenemos que seleccionar más canales. Para desanclar un canal tenemos que elegir cuál de ellos queremos y a continuación seleccionar canales desanclar. También puedes eh, seleccionar en los tres puntitos y ver las diferentes acciones ¿no? que se pueden realizar. Ocultar, silenciar. El pin donde pone eh, la chinchetita era para anclarlo. Vale, conversaciones de equipo. ¿Cómo iniciar una conversación? En la pantalla aparece una barrita donde hay que cliquear ¿no? con el ratón. Ahí podemos escribir nuestro mensaje y una vez que escribimos nuestro mensaje presionamos la tecla intro. El mensaje se visualizará como aparece en la pantalla. ¿no? Pues buenos días alumnos, utilizaré este canal, tal, tal, tal. En la pantalla que aparece en la parte derecha, vemos cómo, cómo aparece, ¿no? cómo se ve. Vale, si deseamos que el texto del mensaje eh, a publicar tenga un, un texto o un formato específico, mejor dicho, podemos destacar ¿no? algo como importante. Esto nos recuerda un poco si, si recordáis a, a las clases de, de Word, ya sabéis que una vez que abrís el Word, ¿no? un papel en, en limpio, totalmente en blanco, ahí podéis escribir diferentes cosas y luego ir modificando ¿no? La, el tamaño, el formato de letra. Pues en este caso también se puede hacer. Si, si pinchamos en las diferentes opciones, podemos eh, resaltar o destacar algo que sea más importante podemos escribir las, las, las letras en cursiva o en subrayado vale, entonces eso como os decía, en la barra aparecen diferentes opciones de formato y ahí vais seleccionando el formato que le queréis poner al texto también existe la opción de enviar archivos adjuntos, ¿no? U otros elementos. En la pantalla podéis ver, pues eso, eh, agregar un archivo adjunto, agregar un, un emoticono, agregar un adhesivo. Hay diferentes opciones. Podéis ir ticleando a, a, una, a cada una de ellas en función de lo que queréis añadir a, al texto. Eh, Claudia, ¿tienes otra vez la mano levantada? No sé si es de antes o nos quieres comentar algo relacionado a lo que hemos visto ahora. Has quitado la mano, vale. A ver, eh, por el chat... Vale, nada. Eh, ya he visto que, que David está hablando con Marta de, de lo del tema del de Apple. Vale, muy bien, fantástico. Hola, Miriam. Dime, Paloma. Yo soy Paloma porque yo aquí no te conozco. Yo soy Miriam y, y voy a ser vale. la, la persona que os acompañe a lo largo de, de la mañana de hoy y, y la del miércoles. Vale, era para conocerte. Igualmente. Dime, sí. Paloma. A mí me resulta muy bien lo que estás diciendo. Porque yo tengo una tablet. Sí. Y de la tablet puedo conectarme con el Microsoft. Uh -huh. Vale. Sí, de eso se trata. Que un poco lo que, lo que vamos viendo en las clases teóricas, que luego vosotros en casa, cuando tengáis un poco de tiempo, vayáis uh -huh. trasteando, porque al final eh, todas estas cosas se aprenden con la práctica. Vale. Porque, porque las clases teóricas están muy bien y, y hay que darlas para saber un poco los conceptos ¿no? sí. y contextualizar, ¿no? saber en, en, en dónde nos movemos pero luego realmente eh, lo que nos sirve y lo que utilizamos es el, el practicar y practicar para, sí. para saber cómo, cómo se utiliza la herramienta Claro, me lo estamos viendo por el móvil Uh -huh. Y me ha parecido muy bien eh, eh, ver lo que podemos hacer con ello. Vale, muy bien. Sí, como comentábamos, eso que, que la aplicación se puede descargar por el móvil, en la tablet o sí. lo podemos utilizar en el ordenador. Eso es. Vale, gracias, Miriam. Gracias a ti, Paloma. Jesús. Eh, tengo una consulta. Mira. En la parte, en la otra que ha salido había una flechita, pero no sé si sería un teléfono marcado, porque como se ve tan chiquitín, no se ve, no se distingue. En, en eso, donde ¿no está la flecha roja. Uh -huh. ¿Eso qué es? ¿Un teléfono o qué es? ¿Dónde está la eh, flecha roja? Aparece la flecha roja, pero aparece. Eh, sí, el dibujito ¿no? a un lado, en agregar un asunto y luego el dibujito no no es un teléfono ah vale vale no, no no es un teléfono es que se ve un poquito mal la verdad sí y puede puede dar lugar a es una especie de lápiz lo que se ve Jesús es, es que es un dibujo raro la verdad uh. Es vale. un poco raro, sí. sí. Es que es muy raro. Sí, pero no, no, no, no no es un teléfono. Vale, gracias. Es, es que no sabría, no sabría ni cómo, cómo indicaros el dibujo, que, es, es, que es, es que es como una V, parece como una V, un carrito, no sé, no sé. A veces hacen dibujos que los intentan simplificar y hacerlos eh, más fáciles, pero dan lugar a muchas interpretaciones. Vale, eh, ¿alguna cosa más o continuamos? ¿Sí? Vale, continuamos. Continuamos, genial. Sí, la, mejor, ¿no? eh, más cosas. Si por un casual sí, sí, sí, sí, sí. queremos llamar la atención de un miembro, ¿no? de algún componente del equipo, podemos utilizar las menciones. Para esto agregamos el signo arroba, que yo creo que ese le conocéis todos, ¿no? La A Muy o luego el círculo por fuera. Veremos que ahí se desglosa pues, una lista, ¿no? Una lista con todos los participantes, con todos los miembros del equipo. Y ahí podemos seleccionar a, a quién queremos dirigir nuestro mensaje. Los documentos adjuntados en una conversación se convierten automáticamente en parte de la pestaña de archivos de ese canal. Sí, sí, vale. ¿E este no, no? Para responder un mensaje, hacemos clic en responder, que se encuentra debajo del mismo mensaje. Veis cómo, cómo sale la flechita y ahí podéis escribir la respuesta de lo que queréis eh, comentar. Si somos nosotros los autores de, de esa publicación podremos editarla o podremos eliminarla. Para eso daremos, eh, nos dirigiremos con el ratón, haremos un clic, presionaremos el puntero del ratón y nos saldrá el menú. Ahí seleccionaremos pues eso, la acción deseada, o editar o eliminar. Pasamos a lo siguiente, al chat. Como hemos visto, las conversaciones de equipo son muy útiles, pero a veces es necesario hablar en privado. Podemos hablar en chat individuales, de uno a uno o grupales. En la parte izquierda, como vemos en la pantalla, hay una lista de las conversaciones ¿no? más recientes. Ahí podemos ver, pues, proyecto de adopción, colabora con Microsoft, webinar, ¿no? Aparecen diferentes cosas. Si quieres estar pendiente de lo que sucede en un chat concreto, podemos pinchar como favoritos. Antes hemos mencionado que podíamos eh, anclar, ¿no? Anclar un, una conversación que nos parecería importante con la chincheta, pues en este caso también podemos seleccionar alguno de los chats como favorito. Y así lo podemos ver el seguimiento más detenidamente. Para iniciar una conversación en el chat, ¿cómo hacemos? Si deseamos entablar una conversación con una sola persona, podemos seleccionarla de la lista de sugeridos, ¿no? Una vez que le damos a nueva conversación, como aparece en la, en la pantalla, la flechita roja, luego nos salen una serie de personas, ¿no? Una serie de, de personas que Microsoft Team nos sugiere. Y nosotros, pues ahí vamos ingresando las personas que queremos. En el caso de que queramos iniciar el chat con más de una persona. Hacemos clic en el icono nuevo chat, que es el que figura ahí como un cuadradito y un lapicero ¿no? en el centro. Que se encuentra eh, el icono ¿no? en la parte superior de la aplicación y una vez dentro del chat, Podremos enviar mensajes que incluyan archivos, vínculos, emoticonos... Escribimos el nombre de la persona o el correo electrónico de las personas que queremos, con las que queremos hablar. El chat no es solo para escribir palabras. Existe la posibilidad de llamar a alguien directamente. Claro, esto de las llamadas no lo tienen todas las, las cuentas de Microsoft Teams. Va a depender si, si es gratuita o forma de la parte de las de pago. Y para ello es muy importante también, es necesario tener instalada la versión de escritorio, porque en otras versiones no, no se podrá hacer eh, la videollamada. Vale, de forma predeterminada la primera opción que nos ofrece Microsoft Teams es asumir eh, como nombre el de los participantes el de los participantes que, que integra ¿no? ese chat si deseamos establecer eh, otro nombre pues más representativo o, que, o que con el que nos sentamos identificados pues podemos editar el chat ¿Cómo hacemos para editar el chat? Volvemos otra vez con el ratón y cliqueamos en el icono editar nombre. Veis ahí que sale como, como un lapicero en la pantalla marcado con la flecha roja. Ahí habría que pulsar y ahí ya podríamos editar el nombre. Luego, en el cuadro del nombre establecemos cómo lo queremos nombrar. Y le damos al botón guardar y así ya se quedaría reflejado. Eh, perdona. Sí, Marta. Eh, que ya ha entrado. ¿Ya has conseguido acceder? Fantástico. Sí. Qué bien. Muy bien. ¿Y estás pudiendo eh, mirar y trastear un poco lo, lo que estamos viendo? Eh, sí, estoy viendo todo lo que hay. Ah, pues genial, ¿no? Sí. Me alegro, me alegro entonces. Bueno, me imagino que le habrás dado las gracias a David, ¿no? Que te estaba diciendo por el chat. Sí. Vale, vale, genial. ¿Qué más opciones tenemos? calendario. Hasta ahora hemos visto actividad, equipos y chat. Mm. Otras de las opciones que tenemos en, en nuestra barrita eh, de la parte izquierda es el calendario. El calendario, pues bueno, eh, sale como una especie de agenda calendario, ¿no? Este, este dibujo sí que es muy intuitivo. Vale. Una vez que le damos al botón, programamos una reunión. Y a continuación, pues se mostrará la imagen siguiente, ¿no? Ahí podemos hacer la configuración de la reunión. ¿Qué podemos hacer? Ingresar el título de modo que nos represente o eh, lo que vamos a hacer, ¿no? En esa reunión. En los campos de iniciar y finalizar, iniciaremos el día de la reunión, así como la hora de inicio y finalización de la misma. En la casilla de verificación repetir, podemos habilitar la posibilidad de iniciar que la reunión se realice de forma periódica, en intervalos y tiempos determinados. En el campo detalle, podemos agregar, esto ya es opcional, un mensaje a modo de descripción. Los participantes que se les convoca a esta reunión recibirán ese mensaje Cuando, junto con la convocatoria. ¿no? Si esta reunión se desarrolla con todos los miembros del equipo, podemos hacer clic en seleccionar el canal para desplegar la lista. Como el canal forma parte de un equipo, lo primero que debemos hacer es indicar el equipo al que pertenece. Al, ha, al hacer clic sobre el nombre del equipo, se desplegará la lista de canales del mismo, para que seleccionemos el canal donde se desarrollará la reunión. Este tipo de reuniones se desarrolla en la ficha de conversaciones del canal del equipo y podrán unirse todos sus miembros. Ahora bien, si la reunión es solo para algunos miembros del equipo, o sea, perdón, para algunos miembros de, de la institución, independientemente del equipo al que pertenezcan, Tendremos que utilizar la opción invitar personas. En este campo escribiremos el nombre de cada persona para agregarla a la lista de participantes. En este caso, la reunión se desarrollará a través de la ventana de chat y será una reunión privada. Sí, para invitar a las personas, que el... el que perdona. Que para invitar a las personas. Sí, la aplicación dejará, ¿no? O registrar. Que tienen que estar las personas registradas, dices. Sí. No, no necesariamente, no necesariamente. Puedes poner sus correos electrónicos y les llegará una invitación. Y una vez que presionen la invitación, eh, se descargarán o igual han descargado con anterioridad la aplicación y luego con la invitación accederán. Ya se me falta estar registrada, ¿no? No, no, no, no, no, no. Vale, hasta aquí, a ver, vamos a. Vale, voy a leer un poco lo que vais compartiendo por el chat. Mm. Claudia, Comenta que si se puede hacer con familiares y amigos. Pues sí que es verdad que Microsoft Teams había hecho la opción de, de familiar, pero todavía no está. Esto es más encaminado a cosas de, de trabajo, a cosas de, de equipos de donde tengamos que, que desarrollar, bien sea una clase, ¿no? porque pertenecemos igual a alguna formación, o en nuestra oficina o en nuestro centro de trabajo. Esto está más centrado a cosas relacionadas con el trabajo, pero sí que es verdad que, que querían hacer la opción de más familiar. Vale, eh, por aquí comentan que sí es parecido al WhatsApp, el Microsoft Teams. Bueno, en cierta manera, eh, el WhatsApp también al final es un intercambio de comunicaciones a través del chat. Aquí también se utiliza la herramienta del chat, así que hay cosas que tienen en común. No sé si hay alguna cosa que me... más que queréis compartir. O podemos continuar. Ah, ah, ah. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Voy a, a silenciar porque Vale a ver, seguimos vale, ¿qué mensaje reciben los participantes? si la reunión es programada en un canal para todo el equipo estos recibirán en su ficha conversaciones una notificación, ¿no? una notificación de esa reunión si la reunión es privada, los participantes verán su programación en la ventana de reuniones, tal como se muestra en la siguiente imagen. En la primera podemos ver cómo lo reciben si la reunión es programada en un canal y en la segunda si la reunión es de forma privada que se verá en la ventana. Vale, estos son un poco las opciones más generales que se pueden hacer dentro de Microsoft Teams. Repasamos, teníamos por un lado actividad, ¿no? que es el centro donde aparecen toda la serie de notificaciones, las alertas de si han escrito en un equipo, de si han escrito un chat, de si nos han convocado alguna reunión, ahí nos salta todas las Notificaciones, luego tenemos eh, los equipos donde nos podemos reunir ¿no? con el resto de los componentes y tenemos el chat para hablar de una manera más privada, que el chat, como mencionan algunos compañeros, que se puede parecer al WhatsApp. Y por último, tenemos los calendarios donde podemos programar reuniones con nuestro con nuestros equipos o con alguna persona en concreto, de manera privada. Estas son un poco las, las opciones que ofrece Microsoft Teams. Hay otras tantas, pero las más importantes son estas. Insisto, eh, hay que diferenciar entre si es una versión gratuita o es una versión de pago porque no todos tenemos la, las mismas opciones, al igual que hay que diferenciar en si eres un administrador, lo, los roles que hemos visto al principio, si eres un miembro o si por el contrario tienes una invitación. Vale, una vez llegados a este punto, ¿tenemos alguna duda? Veo que Pedro tiene la mano levantada. Pedro, dinos. Pedro, tienes que activarte el micrófono, si no, no te podemos escuchar. Bien, la gratuita. ¿El qué? No sé si, eh, si miren, Pedro... Miren, disculpe, es que tenemos varios ordenadores y se acopla, te lo escribo mejor. Hola, Vic. A ver... Mientras eh, escribe Pedro... ¿Veo otra mano levantada de José? Adelante, José. A ver, eso de los roles, Miriam, ¿cómo es eso? Los roles es lo que hemos visto al principio, antes de adentrarnos un poco en las opciones. Y hemos visto que había tres. Aquí que está por un lado el propietario, por otro lado el miembro o invitado. No todas las personas tienen las mismas posibilidades para hacer una cosa u otra. Los invitados son los que menos capacidad tienen para, para editar, para, para hacer cosas sobre los archivos. Ellos no pueden crear un equipo, pero sí que pueden crear un canal. El propietario, por el contrario, es la persona con más poder. Él puede hacer y deshacer, invitar, meter a, a, a unas a personas o a otras, convocar reuniones. El propietario es el dueño del canal. Sí. A ver. Eh, el miembro es, es, el, eh, es, el, es el, el dueño del equipo. Del equipo. Porque el, del, porque del canal, porque del canal puede ser también un invitado. Ah, y, y porque, que... los, porque los invitados pueden crear canales, sí. pero sí que el miembro, o sea, el, el que manda, digamos, sobre los equipos es el propietario. Sobre el canal, pues en la, la mayoría de los canales va a ser el propietario porque los cree eh, él, pero también los invitados tienen la opción de crear algún canal, entonces en ese canal concreto que creen los invitados, ellos serán los que, los que dirijan un poco. Y luego el miembro, el miembro son las personas, las personas que participan. ¿Y, y, Pero sí que es verdad que los miembros tienen como eh, un plus más que el invitado. ¿Y qué plus tiene Pues que pueden, pueden hacer más cosas que los invitados. Mira, eh, a ver si, un segundo... Los miembros pueden ver, cargar y cambiar archivos. Que un invitado no puede hacer nada de eso. Porque es que una de las... Un, el invitado se dedica nada más que a mirar. No, también puede contestar a las conversaciones. De todas las conversaciones que salgan tanto en el equipo como en el chat, el invitado puede participar. Incluso puede iniciar él una conversación, porque hemos puede, dicho... Pero él no puede tocar el ordenador. Sí, sí, sí, sí, sí, él sí que puede tocar el ordenador. Ah, lo, que no, lo que no puede es modificar lo que haga el propietario. Todo, todo lo que el propietario haga o, o cree de programas, de equipos o de, o de conversaciones o de canales, el invitado no lo puede modificar, no lo puede editar. Ya, ya, ya. O sea, que si hay un ordenador para tres personas, el, el tercero no puede hacer nada. No, no entiendo lo que me quieres decir. Ver, ¿Cómo no, que si hay un ver. ordenador para tres personas? A ver, aquí pone prioritario, miembro y, y, y invitado, son tres personas. Sí, son tres personas, pero bueno... Eh, y, y, tú... hay, y hay un ordenador o hay un ordenador para cada uno. Claro, pero, pero es que tú vas a, a utilizar uno de esos roles. Tú vas a ser una de esas personas, no vas a ser las tres a la vez. Sí, pero ¿cuántos ordenadores hay? No, no, no. Cada uno con su ordenador o cada uno con cada su, uno con su dispositivo. No, sí, sí. Eh, el propietario será el encargado de crear eh, ese equipo, ¿no? De convocar sí, sí. esa reunión sí, sí. y luego invitará a diferentes personas para que puedan entrar eh, en esa reunión o en ese canal y escribir lo que quieran. Ya, ya. Vale, ya. Lo que no pueden es modificar lo que el propietario no. haga. Ya, ya. O sea, que yo no me puede meter al ordenador del otro. Sí, si, tú eres, si tú eres invitado y no eres propietario, porque es muy importante. Depende qué rol tengas tú. Si tú eres invitado, porque te ah, ya, ya, qué. el qué, perdón. Te mandan, si te mandan una invitación y tú accedes a Microsoft Teams con una invitación, tú no vas a poder agregar a miembros ni a invitados, ni vas a poder cargar ni cambiar archivos. Tú vas a poder responder en las conversaciones donde se te nombre y vas a poder crear un canal de una conversación nueva. No sé si me he explicado. Digamos que si, si yo soy invitado no puedo acceder a casi nada. No, tampoco es eso. Sí que, puedes, sí que puedes responder, puedes responder a cuando se te nombre, vas a poder participar en las reuniones en las que se te convoque, pero sí que es verdad que vas a tener menos capacidad ¿no? de, de dirigir, de llevar el mando dentro de, de Microsoft Teams. Ah, vale, vale. Pero vaya, sí que vas a participar. Lo que pasa que la participación va a ser diferente porque el propietario y el miembro sí que tienen más capacidad de mando y podrán cargar, cambiar archivos, agregar a miembros. Vale, vale, vale. ya he entendido. En este pues, caso, tú eres, tú eres la propietaria. Eh, en este caso, mira, en este claro. caso, por ejemplo, no, cuando, cuando tengáis que hacer el ejercicio práctico, claro. la persona responsable de la federación o, o quien os vaya a dirigir en la práctica será la propietaria, ¿no? Claro, y ella claro, será claro. la encargada de mandaros una invitación a todos los alumnos o participantes que vayáis a hacer el ejercicio. Claro, bueno. Vosotros como alumnos seréis los invitados. Claro. Pero, por ejemplo, en una clase, ¿no? En una clase de un colegio. Sí, sí. Digamos que el propietario igual puede ser el director del colegio. Y luego, el miembro puede ser el profesor de, de una materia. Porque sí que es verdad que el miembro, en este caso el profesor, podrá hacer determinadas cosas que un invitado no puede, como cargar, cambiar archivos, pero eh, él, el profesor, como miembro, no podrá agregar a los invitados. Eso le tendrá que decir al director, oye, mira, para la clase mía... Como profesor de la materia... El invitado es el alumno. Eso es, el invitado sería el alumno, el miembro sería el profesor y el propietario sería pues, el director del colegio, por ejemplo. Vale, vale, vale, ya está. Llevándonos al territorio del trabajo, ¿no? Porque al final este curso va dirigido a encontrar empleo. El ver? propietario... El, el, el propietario sería el encargado, el otro sería el peor y el otro... No, no, no, no, no. El, el encargado sería el miembro. El encargado sería el miembro, porque sí que podría cambiar algunas cosas, tiene poder sobre algunas cosas, pero claro. el propietario es el jefe. El jefe es el propietario. Sí, sí, el jefe de la empresa, Eso Miriam. Es. el miembro sería el encargado y el invitado sería el peón. Miriam, él lo va a ver más fácil de la siguiente manera. Eh, adelante, eh, adelante, dinos. Eh, tiene inclusión España ha hecho esta videoconferencia que es la propietaria Eso ha, es. ha hecho operador uh -huh. que tú eres la miembro y por Eso ejemplo él, él como estudiante, él es el invitado y así lo ve más sencillo Muy bien, muy bien explicado yo no sé si, si todos estos ejemplos nos ayudan a aclararnos más o, o nos confundimos pero yo creo que que la ha explicado muy bien el compañero. Y al final, cada uno, porque vosotros como invitados, que, que José mencionaba el invitado, no hace nada, entonces. No, el invitado también forma parte de, de todo este entramado y es una parte importante, pero sí que es verdad que no tiene la misma autoridad que puede tener un miembro o un propietario. Pero en este momento, quizás... Miriam, adiós, que me voy. Vale, vale, muy bien. Ahora, ahora, terminamos. Ahora terminamos, no os preocupéis. Pero lo, lo que decía, que al final eh, en este entramado, en esta reunión, en este curso de formación, vale, pues nosotros estamos utilizando el papel de miembro, en mi caso, y de invitado en el, en el de los alumnos. Pero igual luego eh, os descargáis Microsoft Teams y hacéis vosotros de propietarios y cambian los papeles, porque vosotros sois los que creéis los equipos. E invitáis a determinadas personas porque vais a hacer una práctica con ellos, vais a trabajar un tema en concreto y os interesa utilizar esta herramienta pues para hacer es, esa tarea, ¿no? Entonces estos papeles, estos roles se pueden intercambiar. Una pregunta, Miriam. Sí. Eh, este, ¿En qué se utiliza más en las empresas? Zoom, Meet o Teams. Eso es un poco a gusto del consumidor. Hay empresas que por la razón X prefieren utilizar el Zoom y hay otras que, que se mueven más con Microsoft Teams. No, no hay un patrón, cada uno lo que mejor le, le venga y lo que le resulte más fácil. Nosotros por ejemplo aquí utilizamos mucho Zoom, pero a mí me consta que otras empresas pues, utilizan otras herramientas otros programas. Veo que hay más manos levantadas. Eh, Claudia. Sí, entendí, o sea, eh, el propietario es el, es el dueño, ¿no? De, de, puede ser, ¿no? Eso es. Uh -huh. La mie no es miembro, la otra persona de otra persona, ¿no? Sí, una, otra persona que puede ser eh, de confianza, por ejemplo, del propietario. Y los invitados, puede ser un alumno, ¿no? Eso es, el resto de personas participantes. Vale, Pedro. Hola, Miriam. Soy Laura de Casa San Juan. Hola. Hola, Laura, dime, dime. Qué bonito la rioja. Que iba así. Que por <risas> propietaria serías tú ahora mismo, ¿no? Muy ¿no? Nosotros miembros y los demás los invitados, ¿no? por ejemplo. ¿Sería así o no? No, propietario es Silvia. Sí, Silvia, Silvia es la persona que, que se ha conectado al principio y me ha dejado a mí eh, al mando. Yo sería la miembro. Ah, tú la miembro, vale. Silvia sí, es sí. la propietaria, ¿no? Sería. Y, Silvia, la propietaria, sí, que me ha dado paso a mí para poder compartir pantalla, para poder contestaros a vosotros, pero la que ha organizado la reunión ha sido sí, Silvia. Silvia, eso es. Los Silvia. Y vosotros los alumnos, sois los invitados. ¡Ah, qué bonito! Oye, ¡Vale! Aquí, Anda, qué bien. ¡Vale! ¡Gracias! Tenía un poco de duda, un poco en esta. Sí, sí, sí, es que eh, puede dar lugar a confusiones. Pero yo quiero que, que eh, os, quede, os quede claro el tema de, de las opciones, ¿no? De, de lo que podemos hacer con Microsoft Teams. Esto es importante, los roles que, que hay cada uno, que puede tener cada uno dentro del equipo, pero también es importante, pues eso, ¿qué podemos hacer con la herramienta, no? Miriam, Miriam, nos salimos, ¿vale? Vale, sí, sí, sí, sí, es sí, que estamos llevando a la hora. Eh, lo único eso, las manos levantadas, si podéis compartir con nosotros. ¿Pedro tiene la mano levantada? No, no, creo que ya no. Vale, por el chat. Vale, veo que ya estáis diciendo que nos marchamos. Eh, perdona. Marta, dime, Marta. Eh, eh, eh, eh, Como ya ¿Hemos terminado? ¿Yo ya me, me puedo salir? Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, vale gracias. Vale, vale pues, pues nada, eh, si os parece, lo dejamos aquí vale. y el día 3 nos volvemos a ver con la herramienta de Zoom. vale, vale. vale. Sí, que paséis buena semana. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.